Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz miércoles para todos. Hoy, 3 de mayo, la Iglesia conmemora el Día de la Santa Cruz en la Iglesia Universal. Esta fiesta se celebra en mes de septiembre, el 14 de septiembre, pero aquí en Colombia vamos a celebrar el día de hoy, hoy, 3 de mayo. Eh, esta fiesta que conmemora eh, las expediciones arqueológicas en Tierra Santa hacia el año 325, en el que, se, según la tradición, se logra desenterrar la cruz de Cristo en la, que fue, en la que fue sacrificado, en la que fue crucificado. Así que, bueno, mis queridos hermanos, es un día para venerar con mucho cariño, para adorar el misterio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No es, no, no es esta cruz, es el misterio de la cruz, el misterio del, del dolor, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Alrededor de esta fiesta hay muchas tradiciones, aquí en, en nuestra en Colombia, pues tenemos la tradición de los mil Jesús, el guarruz el bofe que, que se comparte alrededor de esta celebración religiosa. Pero yo quiero insistirles, mis queridos hermanos, que más allá de, del acto de piedad es pues, el amor, el cariño, la adoración a Jesús, verdadero Dios, verdadero Señor. Y en el misterio de la cruz adoramos. A Jesús que se entrega, adoramos el misterio de la redención. Esta cruz se puede caer, se quiebra, se rompe, pero el misterio de la cruz seguirá, siempre, seguirá siendo siempre el misterio del amor de Dios por la humanidad, por usted y por mí. Está crucificado por usted y por mí. ¿Por qué me ama? Porque su amor es tan grande que no se ha guardado nada para sí, lo ha dado todo hasta su propia vida.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 porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, gracias por este día maravilloso que me regalas, por este misterio de amor. Gracias, Señor, por amarme tanto, porque en la cruz tú me has dejado ver el verdadero amor. A veces le expresan uno el cariño, que un ramo flores, que un beso, que un corazón, eso no es nada. El verdadero amor está en la cruz, es el verdadero te amo, el más sincero de los te amo, nos lo dijeron desde la cruz. Lo demás es pasajero, mis queridos hermanos, a uno le dicen no, lo quiero mucho, te amo, y al otro día están con otra persona, hay infidelidades entre otras cosas. Ese te amo, el desde la cruz, es auténtico, es real, es eterno, es todo. Alabado sea el misterio de nuestro Señor Jesucristo, alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Amén.